En este videotutorial vamos a aprender a pasar parámetros a un bloque que nosotros hemos creado. Si nos fijamos en el bloque mover, no se mueve un número fijo de pasos, sino que le estamos indicando cuántos pasos tiene que moverse el gato. Lo mismo podemos hacer con los bloques que nosotros creamos, como por ejemplo, el bloque saltar. En vez de que el gato salte un número fijo de píxeles podemos indicarle el número de píxeles o de pasos como lo llama scratch que queremos que el gato salte ¿Cómo definimos un parámetro en un bloque pues vamos a editarlo pinchando sobre él con el botón derecho seleccionamos editar y en opciones, podemos definir los parámetros que queremos que tenga ese bloque. Puede tener un parámetro, dos o n parámetros, todos los que queramos. El parámetro puede ser un número, puede ser un texto o puede ser una entrada lógica, verdadero o falso. Además, si queremos, podemos añadir una etiqueta. Es el caso, por ejemplo, del bloque mover. Mover tiene un parámetro que es de tipo numérico, que le decimos el número de pasos que, se quiere que, que tiene que moverse el gato, y luego tiene una etiqueta que se llama pasos. En nuestro caso vamos a hacer lo mismo. Vamos a decirle que el gato salte un número n de pasos. Entonces añadimos una entrada de tipo numérico. Vamos a llamar altura y para que quede más claro vamos a añadir una etiqueta texto y vamos a ponerle pasos. Le damos a OK y vemos que nuestra definición del bloque ha cambiado y ahora se llama saltar un parámetro que es altura y una etiqueta pasos. Y aquí el bloque se llama igual, saltar un pasos. Por supuesto tendremos que cambiar el código de nuestro bloque para que salte la altura que le indiquemos. Para ello pinchamos en el parámetro altura, lo arrastramos a cambiar I por 10 y sustituimos cambiar I por altura. Y tendríamos que hacer lo mismo en esta línea de código, pero tendríamos que hacer que salte menos altura. Como no nos va a dejar poner un signo negativo, vamos a utilizar los operadores. Y lo que vamos a hacer es multiplicar la altura por menos 1. Entonces arrastramos el operador multiplicación, arrastramos el parámetro altura y le decimos que Altura por menos 1. Bien, pues ya lo tenemos definido. Vamos a probar ahora si funciona. Vamos a hacer que cuando vaya hacia la izquierda el gato salte 10 pasos y cuando vaya a la derecha vamos a hacer que el gato salte 40 pasos. Vamos a probarlo a ver si funciona. Pulsamos la tecla izquierda. Vemos que da un saltito pequeño y ahora vamos a pulsar la flecha derecha y vemos que el salto es mucho más grande.